A ver eh, cómo, cómo resuena esto que, que pertenece a, a un, una sensibilidad y a una visión muy diferente de la semítica y de la occidental, eh, teniendo en cuenta que el semitismo que conocemos se ha desplazado hacia Occidente. Hay eh, el Islam o, eh, el, la religión Bahá'í eh, y la religión judía que permanecen en. en entre Oriente y Occidente, y probablemente alguna de estas cosas pues les resultaría más, más cercana. ¿Qué es lo que el budismo, quizás con un énfasis mayor que... Bueno, el budismo, es, en el fondo, es una, una maduración y una especificación del hinduismo. Se dice ¿no? que, el, que el, el budismo es al. Hinduismo lo que el cristianismo es al judaísmo, ¿eh? es decir, una, una discontinuidad en la continuidad. ¿eh? Y por tanto, para, para comprender el budismo hay que saber el sustrato eh, hindú como para comprender bien el cristianismo, también hay que, contamos bueno, con el Antiguo Testamento, que está a la base de la espiritualidad de Jesús y, y de las derivaciones que que nacen de ello, ¿no? toda la ética de los diez mandamientos, es la ética cristiana, etc. ¿no? Por lo tanto, también para comprender el budismo, de algún modo hay que tener en cuenta el hinduismo. Pero eh, hace un paso hacia adelante, en, en una dirección determinada, eh, que es eh, acentuar todavía más la insubstancialidad del mundo. ¿eh? Es decir, en el, en el hinduismo hay una, una, un cierto dualismo, según las escuelas, porque esto es complejo, pero bueno, entre la, la materia y el espíritu de alguna manera, eh, en una de las corrientes, la corriente de Samkhya. Bueno. Eh, entonces el, el, el mundo tiene su, su consistencia, mmm, aunque aquello que verdaderamente está dentro de ese mundo es el Atman. ¿eh? que es lo que hay que, de alguna manera, rescatar o liberar. O... El, en, el hinduís, en, el, perdón, en el budismo se da un paso más allá diciendo que, que en el fondo, no hay nada y hay todo. El, el budismo tiene una, un contraste muy grande entre un elemento muy especulativo, ¿no? que nos deja muy descolocados porque es un tipo de especulación muy diferente de la nuestra, pero, sin embargo, también es muy práctico y muy concreto. Por otro lado, es, es un contraste curioso que, que tiene el budismo. ¿no? Por un lado, el, el cuerpo será algo insustancial y, sin embargo, tienen un, hay una aproximación a la, la percepción corporal que no tiene nada que ver con el hinduismo, con el cristianismo, el judaísmo, el, el, el mismo Islam, que afirmamos nuestra corporalidad y, sin embargo, la, la desconocemos. En cambio, Budismo, e hinduismo, la digamos la relativizan y, sin embargo, es la quien, con, quien hace tener más percepción o conciencia de lo corporal. ¿eh? No dejan de ser eh, paradojas de las religiones, ¿no? Bueno, y entonces mmm, digo todo esto porque eh, la, la paz, eh, la paz, sobre todo, es un estado interior de percepción de todas las cosas y Mientras no, no se vive en ese estado, pues todo lo demás es, eh, digamos, una tarea casi inútil, ¿eh? imposible. ¿eh? Cosa que esto lo podemos hablar otras veces en el, en el judío cristianismo y probablemente en el Islam también, o, no sé, en el Baha'i, eh, sería, bueno, pues si tú no, no tienes paz, aunque no la tengas, procúrala y, y ese procurarla y luchar por, por la paz del entorno también te dará paz a ti, ¿no? En cambio, en el budismo y en el hinduismo no, no se concibe así en absoluto, porque nuestra percepción del conflicto, del conflicto social, es eh, ante todo una, um, un conflicto personal que uno tiene y que proyecta sobre el mundo. Por otro lado, por otro lado el, el budismo eh, considera mm, al ser humano un ser más entre los demás seres, eh, no es ni en la cima de la creación, ni está en el creado el, séptimo, el, el quinto día, eh, como combinación según el relato bíblico, para nada, para nada. El ser humano es un, un ser más, eh, una manifestación más de lo inmanifestable, eh, y, y por lo tanto ah, hay como una conciencia muy grande de, de esa armonía entre todos los seres. ¿no? Y nosotros, como seres humanos, pues aportamos esa armonía, a, a la totalidad, pero no porque nuestra capacidad de poner paz sea más eh, fecunda, más inteligente, más no, no, no, en absoluto. ¿eh? Nosotros estamos igualados a todos los demás seres. No, no, no nos ponemos no, no, en esa inter, en ese interser, en esa red de interrelación, el ser humano es una manifestación más. Bueno, esto creo que también es importante mmm, tenerlo en cuenta porque nos sitúa eh, en un, en un espacio o en un entorno que no es para nada antropocéntrico, ¿eh? ni siquiera antropomórfico, ¿eh? es cosmocéntrico. ¿eh? Incluso me voy a decir que es acosmocéntrico, ¿eh? porque es un no cosmos. ¿eh? Eh, si por cosmos entendemos eh, tal como lo concebimos nosotros, una materia um, clara, definible, circunscribible, medible, todo eso, para el budismo, está en el reino de la ignorancia. ¿Qué es lo que hay que volver una y otra vez a, a, al origen? Para entender una religión y cualquier elemento de una religión, hay que ir a su experiencia fundante, porque es ahí donde está contenida la totalidad de lo que viene después. Lo, la, la, eh, para comprender la noción de la paz en el budismo, hay que ir también a la experiencia originaria del Buda. Y su recorrido, que es estructurante, como lo es el recorrido de Jesús en el cristianismo, como puede ser el recorrido de Baha'u'llá en el, en el bajaísmo o la, la experiencia revelatoria en Mahoma, etc. O la experiencia de Israel como pueblo que atraviesa pues la experiencia del éxodo, etcétera, el, la, la experiencia fundante budista eh, tiene dos momentos, dos momentos, tiene un momento de crisis, eh, de ruptura inicial y tiene un momento de iluminación segundo, eh. es decir, podríamos decir que hay como dos iluminaciones, una iluminación oscura y una iluminación luminosa en, en el mismo proceso del Buda. Eh. La iluminación oscura, para decirlo así, es la salida de la, de la ingenuidad o del narcisismo en el que se encuentra Siddhartha Gautama, hijo de unos príncipes o de un, de un cierto reino, hay que ver hasta qué punto era un reino, no es como el reino de, de la película de Bertolucci, que es un, bueno, un reino del norte excesivamente, probablemente eran campesinos, un pueblo... Un, un, un, para nada lo que luego hemos asociado al palacio del Buda, etc. En cualquier caso, no vamos a entrar en detalles, a donde sí iba el, el, el primer despertar oscuro, para decirlo así, del Buda es que hacia los 30 años, una edad semejante a la de Jesús, que esto también hay que tenerla en cuenta, hay, hay bastantes paralelismos entre Jesús y el Buda en, en ciertas cosas, es decir, con suficiente eh, joven, vida por delante para, y vigor del joven, pero tampoco es el adolescente, es el que tiene 30 años, 30 años es una edad en, en otras sociedades con, con bastante recorrido, tenía una mujer, tenía un hijo, es el descubrimiento del dolor, o sea, él vivía preservado en un mundo ideal, un mundo muy, muy protegido y de pronto se le muestra la violencia del dolor, ¿eh? la violencia del dolor, sí, podemos decirlo así. En cuatro manifestaciones, ya sabéis, que es la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y este, este, esta irrupción de, de, de dolor eh, fuera de simbólicamente del recinto de ese palacio que sería su narcisismo, ahí donde él se protege de la angustia, se protege de eh, porque en un espacio privilegiado, eh, la, su respuesta no es ir a cambiar, no es ir a hacer ir a curar a los enfermos o acompañarlos a, a, a, a, a, a, en fin, a los moribundos o resolver el, el hambre de los pobres, sino es cómo vivimos esa situación. No tanto ir a resolver desde fuera, sino irla a comprender desde dentro qué provoca ese dolor. Eh, la, la pobreza está, tiene dos todo tiene dos polos bueno sobre todo la pobreza no eh, el quienes provocan la, la pobreza, la causa de la sería toda la injusticia, lo, el poder de los poderosos que provocan el sufrimiento y luego también el, el, el modo de, de vivir esa pobreza, ¿no? Eh, o sea, los que la causan y los que la sufren. ¿eh? Lo mismo la guerra, ¿eh? la violencia de la guerra es siempre porque hay una rabia en, en, en uno mismo o un afán depredador, de ¿no? que eh, provoca eh, una insatisfacción y una invasión del territorio ajeno, porque en, en, en uno hay una ansiedad, una avidez o una rabia que no sabe qué hacer con ella y la expulsa hacia afuera. ¿no? Entonces, eh, la, la posición budista no es ir a, a establecer pactos políticos, con, en todo caso vendrá después, ¿eh? pero no sé, no, incluso no será hacer pactos, sino poder llegar a hablar con cada uno de los que provocan esa devastación para que puedan escuchar y comprender que esa angustia o esa avidez o esa ansiedad que sienten eh, vomitándola, digamos, hacia afuera, ¿no? provocando todavía más violencia, no resuelven nada, todavía hacen peor el sufrimiento propio y además ajeno. Y entonces él descubre, eh, comprendiendo que lo que provoca, o sea, que la existencia es dolor, y lo, que, lo, y lo que provoca ese dolor siempre es una sola cosa, la avidez. Tenemos una insaciable avidez, un vacío por llenar, que cuanto más eh, insistente y ciego es ese vacío, más devastador es porque no vemos a los demás, sino que vemos solo nuestra necesidad. Ese, ese, ese dolor es un dolor pasivo y un dolor activo, un dolor del cual es uno agente y al mismo tiempo paciente. Pero en cualquiera de sus manifestaciones ese dolor padecido o provocado surge por la avidez. Eso que mal traducido se ha um, llamado deseo, como si entonces el budismo sea una una amputación o una anestesia de cualquier tipo de deseo. No, él está hablando del deseo ávido, ¿eh? del deseo compulsivo, ¿eh? que no es cualquier deseo. En, en el um, sánscrito y luego en el pali, que es de, de hecho pues la lengua popular que se hablaba en, digamos que el, el, el sánscrito sería como, como el latín, ¿eh? O como el hebreo y el pali eh, sería como el arameo en tiempos de Jesús o el castellano o el catalán eh, en nuestro tiempo, no digamos, el, el, el, el lenguaje, el, el habla popular. Entonces, a veces los términos se dicen en pali, que es eh, el lenguaje mmm, cotidiano, y a veces se dicen en sánscrito, que es el lenguaje culto. ¿eh? Pero bueno, sea como sea, tanto el sánscrito como el pali tienen una grandísima riqueza de vocabulario. ¿eh? Y lo que nosotros decimos en una sola palabra, deseo, a lo mejor podemos añadir esto, avidez, bueno, ¿eh? podemos, podemos poner dos o tres palabras más, pero en general con una ya, ya nos basta. En el sánscrito y en todo, por tanto en los textos sagrados, en los sutras budistas, para decir esa palabra hay muchas palabras que lo expresan, ¿no? Entonces queda empobrecido si el dukkha, dukkha es la palabra eh, para referirse a este deseo ávido que es ciego y que provoca sufrimiento. Bueno, esto es muy importante. Bueno, esa sería la primera iluminación, como digo, oscura. ¿eh? Es decir, él descubre, de pronto sale de su narcisismo, de su adormecimiento infantil y de ese adormecimiento infantil ve que todo es dolor y todo es devastación porque el ser humano no sabe controlar sus pulsiones. Esto es lo básico. ¿eh? Y entonces, como digo, en lugar de convertirse en un activista social, podría serlo, él era hijo, si era hija de un príncipe, podía haber tenido los medios eh, para establecer la justicia, la paz, podía haberlo hecho. ¿no? Pues él se, se convierte en un asceta, en un sannyasi, en un, en un meditante, digamos, y durante cinco años eh, trata de ir al origen de ese dolor, ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hacemos aquí en la vida? ¿Cómo es que estamos tan ciegos? ¿Cómo es que lo pasamos tan mal y nos lo hacemos tan malos unos a los otros? ¿no? ¿Por qué queremos amar y no sabemos amar? ¿no? A todos los niveles, ¿no? de nivel de pareja, de familias, etcétera, etcétera. etcétera ¿no? bueno. Y entonces, estando en el límite de la extenuación, esto es importante tenerlo en cuenta, eh, hay unas imágenes, normalmente las imágenes de Buda sale eh, eh, redondito y, ¿no? y satisfecho, con bien, bien sentado y con la flor del otro, una sonrisa, suele ser eh, que son las imágenes, esa es, es la redondez de la plenitud, pero hay algunas otras imágenes que no sé si tendréis presentes, donde está como muy calabérico, con, eh, eh, y, y, eh, con todas las costillas, el cuerpo son solo huesos, y se llaman las figuras del Maha Kala. ¿eh? La gran prueba, la gran tentación, ¿eh? él después de cinco años de, de intentar hacer, eh, de encontrar la iluminación a través de la meditación, llega a la extenuación, a la frustración, esto no va en ningún sitio, y está a punto de suicidarse. ¿eh? de un modo no lejano a como San Ignacio también en Manresa, buscando también eh, a Dios, en, queda atrapado en sus propias neurosis, en este caso de Ignacio de los Escrúpulos, y también está a punto de, de suicidarse porque no hay salida para esa, esa, ese anhelo que tiene de, de plenitud y estar atrapado en su propio, en su propia imagen, o en su propio. Bueno. Eh, en el texto que, que, que tendréis, que leeréis, que os he pasado de Tishnahan sobre ser paz, eh, no sé si habéis tenido tiempo de ojearlo, él da una versión diferente, o sea, está en la tradición, pero en general eh, esta, prime, esta parte anterior a la... O sea, él pasa un poco mm, mm, por encima de, de esta situación tan crítica y subraya algo que está en el inicio de la conversión, de, o sea, de la iluminación de Siddhartha. Y es que en esta situación límite, donde él no puede más si se ha decidido sentarse bajo un árbol y no salir de ahí hasta que o muera o encuentre la iluminación, hay un momento de suave en el que él acepta que necesita de los demás. Que esa iluminación que busca, ese ascetismo a base de, de, de días de ayuno y las cosas más, más exageradas, que las cosas no van por ahí. Que si tiene hambre, tiene que aceptar que se ha de comer. Y, que si él, y entonces hay una campesina que le ve una aldeada que le ve de lejos y le lleva. Un tazo de leche, una razón de leche que al principio él se resiste a tomar y al, poco a poco, a través de la ternura de una, de una, de una niña y de una mujer, él se va abriendo, va perdiendo su, su dureza y va aceptando que sí, que nos necesitamos los unos a los otros. ¿eh? Que no es a base de voluntad, base de, de autosuficiencia, yo por mi cuenta ¿eh? lo voy a conseguir, los demás, no, no, no, pues si tengo hambre y estoy enfermo, y, y bueno, pues sí, necesito que alguien me cuide, pues así es, así es, ¿no? esto en el texto de Tisnahan está muy subrayado esta eh, suavidad, esa ternura que es lo que está detrás del camino medio. ¿eh? Si recordáis, en el budismo se habla mucho como del camino medio. No sé si tenéis presente esta um, nomenclatura, ¿no? Eh, se refiere justamente a esto, ¿no? Que no es el extremo del ascetismo de los eh, sannyasis hindúes que, que se separan del bosque y se hacen inhumanos con el peligro de transhumanizarse, se deshumaniza, ¿no? Ese es el camino de un extremo. Y el otro sería pues, la, la indolencia, el dejarse llevar por los deseos, el eh, vivir adormecidos. Tampoco es eso, ¿no? Entre un extremo y el otro está el camino medio. El camino medio se refiere a esto, a esta eh, serenidad, eh, humanidad, eh, el, bueno, todo esto. Y entonces es cuando se da la iluminación. El despertar luminoso, el, prim, he dicho, el primer despertar es el oscuro, digamos el de la salida del narcisismo al choque con la realidad. Y el segundo es el, el trascender la realidad, no escaparse, pero tampoco quedarse tra, trabado en ella, sino trascenderla. ¿eh? Y ese trascendimiento en la realidad es lo que se llama la iluminación, ¿eh? el, el despertar del mundo. bueno Y entonces, eh, hasta tal punto, eso es así, ¿eh? Que los, los compañeros eh, renunciantes con los que el Buda iba eh, lo desprecian porque ha, ha, ha aceptado la, la, la leche que le daban, los alimentos que las aldeanas le llevaban, ha tenido, eh, no, no, ha, no, ha, no ha sido fiel al voto de silencio, eh, lo, lo desprecian. ¿no? Consideran que ha claudicado, eh, que, que, que, que no ha llegado hasta el final. Pero, sin embargo, perciben... En él una, una luminosidad, una serenidad, una pacificación interior que no tienen ellos ni que tenía el Buda en, en esos antes de ser el Buda, antes de ser el despierto, el que en aquel momento comienza a ser el Buda, lo, le reconocen por la irradiación de paz que produce su persona. A pesar del prejuicio que tienen contra él. Son personas, a pesar de todo, o sea, no dejan de ser personas que, han que se han trabajado interiormente y que, por lo tanto, pueden percibir ese halo de luz. Eh? Hola, eh, ¿te, has, te has añadido, ¿no? Ferney, eh, acabas de llegar, creo. <ríe> bueno, ahora no te vemos, pero es así, ¿no? Seguimos adelante. Bueno, pues en eh, cualquier caso bienvenido. Hola, buenas tardes, eh, te agradezco un saludo especial para todos, qué pena que hayas interrumpido o que yo interrumpí para ingresar, pero aquí estamos, buenas tardes para todos. Perfecto. Buenas tardes, bienvenido. Pues eh... Xavier Meloni sigue con su intervención y luego haremos un paso de intervenciones los demás, así que podremos... Perfecto, bueno, intervenir. Eh, me, me detengo en todo esto, me detengo en todo esto, porque eh, esto está en la raíz del budismo, de que la violencia que queremos eh, eliminar, digamos, de los demás y de nosotros mismos, no se puede hacer a base de voluntarismo, porque si no, eso genera todavía más tensión y a la larga más violencia. Hasta que no se va al núcleo de aquello que la genera, estamos a merced de que en cualquier momento esa, esa, ese desconocimiento de nosotros mismos vuelva a brotar. Y entonces, ¿qué es, ¿en qué consiste la iluminación? Porque esto es la clave de todo el budismo. ¿Cuál es la experiencia fundante de donde emana todo lo demás? Pues lo que hemos mencionado al principio de todo, que eso que parece tan consistente, ¿eh? mi yo, tú tú, mi, mi, mi, mi comida, tu comida, eh, todo eso, mis sentimientos, mis emociones, todo eso que nos hace ser devastadores cuando nos sentimos atrapados por ellas, resulta que todo eso no es más que un espejismo. Que lo que hay detrás de todas las cosas es un flujo constante de vida del cual nosotros formamos parte, que hace que si en lugar de apropiarnos de nuestro yo, y de querernos apropiarnos de los yoes de los demás, ¿eh? o de las cosas de los demás, causa de todas las violencias e injusticias que hay por el planeta, descubrimos que no hay nada que poseer porque no hay nada posible, sino que somos eh, parte de ese, de ese entramado de la realidad que, que, que emerge y se sumerge continuamente, entonces nuestra vida es una danza ¿eh? en lugar de ser un combate y una agonía. Y esto eh, está expresado, digamos, en dos grandes eh, palabras del budismo, que son el, la, la sustancia de, del resultado de la iluminación. ¿no? ¿Cómo se sabe si una persona está iluminada o simplemente se cree que está iluminada? ¿no? Pues por dos frutos in, ineludibles e in, inconfundibles, que es compasión y sabiduría. El signo de que una persona alcanza la iluminación es que ya no está autocentrada porque no hay ningún centro sobre el que autocentrarse, porque uno no es más que testigo, ni más ni menos, que flujo de esa eh, de, de esa danza de la vida que está manifestada en todos los seres. Y, por lo tanto, eso lleva a la compasión. ¿eh? Compasión que es comprensión ¿eh? y, por lo tanto, eh, también sabiduría. De hecho, son dos, dos mm, dimensiones de lo mismo. La sabiduría es la dimensión cognitiva y la compasión es la dimensión afectiva de la misma disposición ante la realidad, que es este abrazarla totalmente, plenamente. Bien, esto es, está en el corazón del budismo y esto es lo que él, eh, con 30 años, hasta los 85, parece ser que que murió aproximadamente, o sea, muy anciano, él no se queda esa iluminación para sí mismo. ¿eh? Su compromiso con el mundo es difundir lo que él ha recibido. O sea, él se compromete con el mundo, pero para meditar. ¿eh? Hay, hay algo, creo que es interesante, esto podríamos profundizarlo más, me, me, me alejo un poco, pero la equivalencia homeomórfica del amor en el cristianismo y en el el cristianismo que es lo que yo más conozco, cada cual eh, podría encontrar la suya. La equivalencia meomásfica del acto de amar, de, de la acción mmm, bondadosa, que hay de, mmm, compasiva con el, con el otro en el cristianismo, no es la acción compasiva del budismo, sino que es la meditación. Es decir, por el acto de meditar, por la entrega a meditar, uno va diluyendo su propio ego y en la medida que diluye su ego, también percibe la disolución de los egos ajenos, digamos. ¿no? Entonces, lo que más se valora en el budismo es cuántas horas se medita. ¿eh? No, no para hacer competitividad, de, de, de, evidentemente, no, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que se valora en el, en el budismo, que es esta continua autocomprensión y autopercepción que da otra mirada a todas las cosas. Y esto inmediatamente genera una acción sabia y compasiva. Pero no es el acto en sí lo que está, eh, está en juego, sino el modo en, en el que, con el que se hace ese acto. Ese acto en sí mismo puede llevar en dirección totalmente opuesta. Por lo tanto, lo que se valora no está... Evidentemente que lleva a la acción, por supuesto, eh, por supuestísimo pero lo que, lo que se valora es la, lo que ellos llaman lo, los, los, la corrección, ¿eh? el, el, la visión correcta, el pensamiento correcto, el hablar correcto, el actuar correcto, el esfuerzo correcto, o sea, lo, lo lúcido, la lucidez con la que actuamos, porque sin esa lucidez el acto puede ser absolutamente contrario de lo que se pretende, ¿sí? ¿Eh? Esto es muy importante. ¿eh? Bueno, bien, entonces. Eh, mm, bueno, no, mm, esto se despliega en, en el famoso octuple camino, pero no voy a desarrollarlo, ya, ya lo conocéis mm, vosotros bien, o bueno, y si no lo, pues lo leéis o lo trabajáis, o creo que no, no es ahora hacer una clase sobre budismo, ¿eh? estamos hablando sobre el tema que nos interesa, que es la, la, cómo aborda la paz. ¿eh? Eh, Toda la, la, la clave de, de, es, es estar despiertos, porque esa es la palabra, el, el budismo es el despierto, ¿eh? el iluminado, por lo tanto, hacer todas las cosas desde ese estado de lucidez, de ese estado de despertar, de ese estado de claridad. Y esto hace que cada uno de cada una, o sea, pasa por la toma de conciencia de cuando hablo, cómo hablo, cuando me muevo, cómo me muevo. Cuando eh, estoy pensando algo, ¿qué es lo que estoy pensando mientras lo estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy hablando mientras estoy hablando? ¿Cómo me estoy comportando mientras me estoy comportando? ¿Eh? O sea, hay como una, un, una segunda mirada, ¿no? una segunda mirada que atraviesa todo lo que se realiza Y en la medida en que esta segunda mirada ¿eh? lo impregna a todo, automáticamente es pacífico, justo, bondadoso, sabio, ecuánime, gozoso, compasivo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que añadir, no es un esfuerzo para que sea bondadoso, compasivo, justo, no, no, no. El hecho de hacerlo desde este estado de atención hace que inmediatamente las cosas que se hagan son adecuadas porque están descentradas de uno mismo, porque no están ante un tú que también puede ser muy reducido, sino que están ante ese interser, ante esa captación de esa totalidad que trenzada una con otra produce la palabra justa, la palabra amable, la palabra reconciliante, ¿eh? porque todo acto en el fondo, toda palabra y todo pensamiento es en sí mismo una reconciliación. Vuelve a juntar lo que separamos, vuelve a unir lo que está escindido. Eh, ¿Mm? No es algo que haya que añadir a aquello que digo, hago o pienso, sino que en el modo de decirlo, hacerlo, pensarlo, en sí mismo es reconciliante, en sí mismo es interserante, ¿eh? porque es interser, ¿eh? reconcilia, teje, está continuamente tejiendo la realidad, porque la realidad, toda ella, es ese tejido. ¿Mm? Y cuando hay el yo, el yo que se, que se absolutiza, entonces se desgarra, y al desgarrarse es lo que genera la violencia, la genera tensión, lo genera la la anulación del otro, la invasión del otro, la destrucción del otro o lo que fuere, ¿no? Y en cambio, cuando cuando entiendo que mi intervención cualquiera, que sea mi intervención, tu intervención o la intervención de todos se produce desde esta conciencia, entonces inmediatamente el tejido se sana, inmediatamente todo se reconcilia, inmediatamente esta esta ecuanimidad, esa esa ese fluidez de las cosas que son las cosas mismas cuando no las absolutizamos desde, nuestro, desde nuestra necesidad, desde nuestro autocentramiento. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, en concreto, Tishnahan, va a ser un poco el autor que, que os pasé, ¿no? para que tengáis un poco de, de, de conocimiento de él, si es que no lo tenéis, eh, él ha sido, eh, junto con... Bueno, en, junto con la versión laica de, de esta atención, que es lo que llamamos en mindfulness. ¿eh? Mindfulness es la palabra <ríe> eh, hiper, en estos momentos, devaluada, yo creo, bueno con el peligro de devaluarse, de, de porque ¿eh? se cobran no sé cuántos mmm, miles de hacer cursos de mindfulness. Eh, bueno, en fin, a, a, si se hace auténticamente, llevará a donde tiene que llevarlo. El problema es cuando se hace a mitad ¿eh? o se convierte en un producto más de consumo. ¿eh? Pero todo eso eh, es, la, es la palabra inglesa que traduce todo lo que acabo de decir, pero he, he evitado decirla para no mancharla, a, o sea, para no, que no se nos pusieran los pelos de punta si es que tenemos alguna, eh, algún prejuicio al respecto. Digo, Tishnahan tish es el que en, en la versión religiosa, en la versión espiritual, ha desarrollado más esta noción, ¿no? Y entonces él tiene todas unas prácticas que son exquisitas, que además son los, las que se viven en la comunidad monástica, que no solo es de monjes con voto de castidad, de pobreza y que viene en comunidad, sino que es una gran comunidad, una gran, una gran Sangha, eh, Sangha, comunidad, Sangha, que vive bajo estos eh, principios, donde eh, tiene como muchas, porque él es muy, todavía vive, está ahora en el Vietnam, con una, con una trombosis que tuvo, con un bueno, ictus que la ha dejado muy disminuido. Estuvo a punto de morir, pero de hecho todavía, todavía está... Ya no está en Francia, está en, en, en su país, digamos, y con noventa con y pico de años. ¿no? Bueno. Y él, entonces, tiene unas, eh, muchos libros. Más que, más que escribir, eh, tenía muy, charlas, daba charlas a la comunidad. Y esto es lo que se ha ido convirtiendo en forma de libros. ¿no? Aunque luego leeremos al final un poema suyo. ¿eh? Eh, bueno, pues él tiene cosas exquisitas. ¿no? Por ejemplo, la caminata consciente. Dice, cada paso que deis en la Tierra, que sea un beso que dais a la Tierra. Porque si camináis de forma sagrada, haciendo que cada paso sea un beso, vosotros os sanaréis y la Tierra se sanará. Si en lugar de ir a un sitio pensando en una discusión que hay que tener sobre una violencia, voy no violentamente a ese lugar, caminando conscientemente y besando cada uno de los pasos que doy, seguro que cuando vaya a ese lugar, lo de que diga y lo que escuche, seguro que será pacífico. Si en cambio voy con mi idea de que tiene, lo que tiene ser la paz o la neoviolencia, pero voy sin enterarme y mientras tanto, pues machacando y tal, pues lo que pueda decir se queda aquí en la mente y no recoge toda la persona y, por lo tanto, en nombre de la no violencia podemos generar igual de violencia que es una de las cosas que le pasó eh, cuando vino a Estados Unidos, siendo monje del Vietnam, a hablar con los grupos pacifistas y vio que estaban todos mucho, eran muchos más... Mucho más y dice, si vosotros sois los pacifistas, pacifistas con la agresividad que, ten, que tenéis, pues no sé qué mundo vamos a hacer de no pacifistas, porque ahí hay una, un, una rabia que... que bueno, antes habéis de resolver vuestros problemas con vuestros padres, con, con vuestro yo, con el presidente de Estados Unidos, y cuando estéis pacificados, entonces haremos paz, eh, bueno, eso es toda su pedagogía con, con los con tus grupos eh, activistas, era pacificarlos, ¿no? porque los encontraba con una violencia terrible, ¿no? Interna, ¿no? Interna. ¿Qué, qué, qué movimiento puede salir de personas que no están reconciliadas? ¿no? Bueno. Eh, él, en el, en el librito que os ha pasado, que son lo, lo que os um, llegará, en, en, estando en el Vietnam, eh, fundó una orden religiosa, que es la, una orden religiosa monástica budista, que se llama la orden del inter-ser. ¿eh? Y entonces hay 14 preceptos budistas, 14 preceptos de esta orden. ¿eh? Los tenéis ahí. Yo creo que casi solo con leer los preceptos hay para, para varios años, digamos. ¿no? O sea, son, son de una profundidad... Eh, muy grande, a mí a veces de Tishnahan, y esto me, me sucedió cuando estuve en, en Plum Village hace unos años me, a veces sorprende, por un lado hay como un discurso un poco naif ¿eh? y, y, y os, puede, os podrá parecer, a lo mejor si habéis leído los textos o lo, cuando los vayáis a leer, no os asustéis porque al principio dice, bueno, esto, esto es como un poco banal, digamos ¿no? o sea, un poco infantilizante incluso ¿eh? en, en, en, en algunas de las cosas, dices, estás y sin embargo, ¿eh? cuando él habla más con más profundidad y toda la cosa que hay detrás, tiene mucha fuerza. ¿eh? Digo, por si os pasa, al leer el texto os ser un, una cosa un poco, un poco sí, infantilizante, no eh, por, como demasiado simple. no Pero eso está labrado en los campos de minas y en la devastación de los, del Vietnam, donde él donde nació, vivió, sufrió y al final fue exiliado porque como había tomado partido por uno de los dos grupos, pues fue expulsado del país por persona no grata. Y entonces ahora es cuando recientemente, después de muchos años, cuando se han calmado las, todas las normativas, etcétera pues ha podido volver a su país. Bueno, pues Tixnahan tiene eh, un poema que, que está en, en, en los textos que os he pasado, que yo creo que leyéndolo, ¿eh? Eh, bastaría casi, bueno, puedo leeré otra cosa después, pero yo creo que con esto, para, para la música, eh, la música que hay detrás, de comprender eh, toda la visión de la realidad desde un ángulo muy diferente, donde la cuestión no es afront confrontarse y ni afrontarse, sino de tal manera abrazar y traspasar la realidad en otro orden de las cosas. Este poema que está escrito en tiempos de, de guerra, eh, y cuyo título es Llamadme por mis verdaderos nombres, dice así. No me, digáis, no me digáis que me iré mañana, porque aún hoy estoy llegando. Observad profundamente, llego en cada segundo, para ser un botón de una rama de primavera para ser un pajarillo con alas aún frágiles, aprendiendo a cantar en mi nuevo nido, para ser una oruga en el corazón de la flor, para ser la joya que se oculta en una piedra. Sigo llegando para reír y para llorar, para tener miedo y esperanza, el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todos los que viven. Soy la mosca de mayo que tiene su metamorfosis en la superficie del río. Soy el ave que al llegar la primavera llega justo a tiempo para comerse la mosca de mayo. Soy la rana que nada felizmente en clara agua de un estanque y soy también la colebra inofensiva que acercándose en silencio se alimenta de la, rama, de la rana. Soy el niño de Uganda hecho de piel y huesos con piernas tan delgadas como ramas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armamento mortal en Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en una pequeña lancha que se arroja al mar después de sufrir la violación de un pirata marino. Y soy el pirata, mi corazón es aún incapaz de ver y de amar. Soy un miembro del Politburo con mucho poder en mis manos y soy el hombre que debe pagar la deuda de sangre a su pueblo, muriendo lentamente en campos de concentración forzados. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace que se abran las flores en toda especie de vida, y mi dolor es como un río de lágrimas tan crecido que llena los cuatro océanos. Por favor, llamadme por mis verdaderos nombres para que así pueda escuchar mi llanto y mi risa al mismo tiempo, para que pueda ver que mi alegría y mi dolor son uno. Por favor, llamadme por mis verdaderos nombres para que pueda despertar y así pueda quedar abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Es decir, esa real y completa identificación con la rana y la culebra que la come, con la niña violada y con el pirata que la ha violado. Con los responsables de la, del politburo vengativo, digamos, después de la guerra, con los que han estado en el campo contrario y los llevan a campos de de concentración y con aquellos que están sufriendo la violencia del de resentimiento de los políticos por la guerra que han pasado. ¿no? Entonces, de lo que nace de ese estado de radical inter-ser, ¿no? de esa conciencia de que todos lo somos todo, de allí brota la acción correcta, la acción no violenta pertinente en cada situación, en cada momento. Todo aquello que se haga desde fuera de ahí, pues tiene el peligro de ser ideología, de ser parcial, de generar nuevas formas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de aquí, pues eh, se entiende, pues, pues también el vegetarianismo, ¿no? Pues claro, si resulta que que todos somos todos, pues cuanto más cerca nos comemos los unos a los otros, pues estamos cometiendo antropofagia. La, la, la, nosotros no, entre seres humanos no nos comemos como signo de civilización, ¿no? Consideramos que un pueblo es incivilizado mientras comen a sus enemigos o se comen unos a los otros. Eh, bueno, pues eh, digamos que hay la idea de la cadena trópica, digamos, ¿no? O sea, el, los mamíferos son... Los animales más cercanos a nosotros, las aves vienen después de nosotros, los peces vienen después de nosotros, las plantas vienen después de nosotros. O sea, el respeto en sus diferentes grados de, de vegetarianismo tiene que ver con la sensibilidad creciente hacia esas formas de vida más cercanas que poco a poco van siendo más lejanas para tener al final respeto o al menos conciencia de que todo aquello de lo que nos alimentamos lo estamos matando. ¿En qué grado somos conscientes de eso? Pues bueno, pues para un, un budista, pues es obvio esto, ¿no? En diferentes grados, pero también con sentido común, porque, por ejemplo, los budistas tibetanos ¿no? que tienen muy poca carne, solo tienen los yak, y en invierno prácticamente no tienen, pues no tenían posibilidades, a menos el pueblo, quizás los monjes sí, pero en la población no. Pues se entendía que, que, el, que el valor de la vida estaba por encima de un precepto que tiene su razón de ser, pero ahí donde no se puede vivir, pues por lo tanto, en, en, en el caso de los tibetanos, por razones de contexto, pues eh, sí que pueden comer carne, porque es lo que. Eh, bueno, eh, o sea, que luego las cosas se adaptan a cada situación, evidentemente. ¿no? Pero eso es lo que está en juego en el bajatearismo, ¿no? en el absoluto, porque todos y si todos somos todos, pues eh, entonces hay que ese respeto por las cosas. ¿no? Y bueno, y, y por último, porque ya creo que ya estoy acabando mi tiempo, leer otro otro autor, otro que es en este caso es un monje camboyano, Goshananda, que murió hace 15 años, estuvo también comprometido en la tierra, en la guerra civil de Camboya. Creo que era un, un encuentro que tuvimos con vosotros. Creo que, que leí este texto, o al menos lo he citado con frecuencia porque me parece una exquisitez muy grande. Este hombre, cuando mmm, en plena guerra y después de la guerra, gran problema de lo que ha pasado en Camboya y otros lugares, han sido los campos minados que quedaron de después de la guerra, pues han quedado muchas ¿no? bombas mmm, personales que no han explotado y que niños después, o ancianos, o familias yendo a pasear, ¡puf! Se les... Terrible, ¿no? La, ¿no? No solo la guerra, sino lo que ha quedado, el futuro de la guerra, y una de estas cosas han sido los campos de minas, ¿no? Despartidas por aquí y por allá. Bueno, pues este hombre, con, con algunos de sus monjes o personas más, más trabajadas, sin ningún tipo de, de, de artilugio, de, de aparato detector de minas, solo por la finura de su estado de receptividad dado por la meditación, se acercaban a esas zonas donde se sabía que habían minas y percibían por las ondas que llegaba de. de, de en, distinguiéndola después de la hierba o de la, de, de, del cultivo o de lo que fuere, podían detectar dónde estaban, la, habían, estaban ocultas esas minas, ¿no? solo por la eh, vibración que habían llegado a, a, a, a desarrollar de la captación de ese interser de todo con todo. ¿no? Bueno, pues este hombre. ¿eh? tiene esta, este, también este, esta reflexión, o poema, que dice así, y, y acabo con esto. El sufrimiento de Camboya ha sido profundo. De este sufrimiento surge una gran ternura. La ternura pone paz en el corazón. Un corazón pacífico da paz al ser humano. Un ser pacífico pone paz en una familia. Una familia pacífica pone paz en una comunidad, una comunidad pacífica pone paz en una nación y una nación pacífica pone paz en el mundo. Si todo está relacionado con todo, ¿eh? también es verdad que nos relacionamos por círculos concéntricos, pues en la medida en que esa, ese núcleo de conciencia y de, de, de amor, podríamos decir, que es cada uno de nosotros, en, en la medida que actúa adecuadamente, pues va contagiando boom, boom, boom, hasta llegar a, al resto del mundo. ¿no? Bueno. Por esto, y acabo con esto, en todas las meditaciones budistas, al final de las oraciones personales y comunitarias, se ora siempre o se desea siempre la paz, a todos, a la paz y el bienestar a todos los seres visibles e invisibles del, del, no solo del planeta, sino del universo. Se considera que toda, toda acción es cósmica, es comunitaria es, uh, y, por, y al final, por lo tanto, de cada oración, de cada meditación que se hace, se termina siempre orando, digámoslo así, deseando el bien ser de todos los seres visibles e invisibles. No hay meditación budista que no termine de esta manera.